El principal tema abordado en la presente sesión ha sido la implementación dentro del ámbito de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy de la firma digital. Esto se está dando dentro de un proceso de modernización del Estado, del estado municipal que tiende a disminuir el uso del papel y simplificar los trámites a los vecinos de nuestra ciudad. En ese sentido se está trabajando en varias eh, líneas. Una, por supuesto, ha sido la implementación de la tarjeta SUBE, la implementación del carnet de conductor a nivel nacional. Todo esto, además, hoy eh, se puede tener en el teléfono celular a través del aplicativo Mi País eh, Bueno, todo este proceso que se viene llevando adelante también con la central de monitoreo de tránsito y la posibilidad de el seguimiento de las unidades de transporte eh, y en este marco hemos debatido esta iniciativa que busca justamente eso, simplificar eh, los trámites administrativos, simplificar eh, la espera a los vecinos de nuestra ciudad y por el otro lado disminuir lo que es el uso del papel en una actividad eh, amigable con el ambiente puntualmente hemos abordado varios eh, pedidos de transferencias presupuestarias que había solicitado el Departamento Ejecutivo Municipal también la imposición del nombre una plaza a uno de los eh, al cabo principal Espinosa que es uno de los que perdió la vida en el ámbito del de, eh, submarino Ara San Juan así que bueno, varios temas de trascendencia para la vida de nuestra ciudad Sí, justamente a un año y medio de la desaparición, del hundimiento del Ara San Juan, donde sabemos muy bien que eran cuatro, 44 los tripulantes, pero bueno, los jujeños que justamente eh, forjaron, digamos, una actividad de una actividad de trabajo en esta área, eh, realmente reconocerlos. Y en este momento, bueno, eh, una persona destacada, solidaria, del barrio Alto Comedero, en este caso del sector B3 del barrio Aeroparque, eh, quien a través de, su, eh, durante su infancia, su juventud, eh, disfrutó de estos espacios, ¿no? Y por eso, eh, con el acompañamiento de los vecinos, ...de los jóvenes que realizan las distintas actividades en ese espacio verde... ...donde consta de una cancha de, de fútbol y una cancha de básquet... ...un pequeño espacio donde pueden recrearse realmente... Eh, ...que quede algo para poderlo quizás visibilizar... ...y más que nada por la sensibilización de que generalmente sabemos... ...de nuestros habitantes, nuestros jujeños que justamente... ...revalorizar este esta desaparición física... pero en en los corazones de cada uno seguramente perdurará, como perdurará en este espacio verde con el nombre de cabo principal, Franco Javier Espinosa.